Me la un proceso, un y ya lo sé, que no era suficiente para que estés bien Que yo era problema y como también Me trajo la pena tomando un rocet, tomando un Y ya lo sé, que no era suficiente para que estés bien Que yo era problema y como Si te volveré a ver, quizás solo fue suerte el tenerte ver. Ya quiero llamarte y verte de nuevo. Pero esto dentro no lo puedo sacar. En mi mente te queda y no te va y Lo ya si no lo valoras, La distancia y el tiempo empieza a matar. Pero ya el momento momentos no se está tan mal. Es como estar en medio de la oscuridad. Me consumo y por dentro en la de soledad. que no eres suficiente para que estés bien. Que yo era el problema y como estoy tan Me la pena tomando un roce Tomando un roce. Y ya lo sé, que no era suficiente para que estés bien. Que yo era el problema y como actué también. Mientras con la pena tomando un roce, tomando un roce. Y sí, ya lo sé, que no era suficiente para que estés bien. Que yo era el problema y como actué también. Mientras con la pena. Tomando un roce, tomando un roce No fue fácil olvidarte de mi mente, sacarte No quería jugarte una mala pasada Que tú ibas a guiarme, que ibas a acompañarme Y hoy ya no es importante porque tú no me amas Yo ya no quiero estar triste Ya no lo preguntes más Todas las cosas que dijiste Tratado de ignorar Y ya lo sé Que no era suficiente para que estés bien Que yo era el problema como tú también Me trajo la pena tomando un rocet Tomando un roce, no. Y ya lo sé Que no era suficiente para que estés bien Un rose, tomando un roce tomando un roce si sí, ya lo sé que no era suficiente para que estés bien que yo era problema y con